Lo que nomás nos gustaría es que la gente, cualquier duda que tenga, pueda ir ahí y nosotros se la podemos evacuar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con la gente que vive en el interior del país que dice mi, mi ciudad no llegaron entradas? Bueno, esa, esa posibilidad está que tenemos todos los, los digamos, lo que serían los medios de comunicación, desde el Facebook hasta los WhatsApp. Eh, nosotros tenemos ahí en, en, el, en los afiches, tenemos los, los teléfonos y el Facebook. Bueno, entonces de esa manera te comunicas con nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de esa también de pagar con tres cuotas sin interés, porque con la tarjeta hoy por hoy, con los medios que tenemos, se, se hace la transferencia y ya estaría anotado. Cuando llega el pescador acá a Claromecó, que obligadamente tiene que pasar por la sede, que estamos en, en la entrada de Claromecó, o sea, en, en la ruta 72 y 73, perdón, y, y calle 22, ahí está nuestra sede, ya va a haber toda la cartelería, ahí recibe su entrada y bueno, ya se va a pescar tranquilamente como, como cualquier cosa. ¿no?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 le vamos a ir mostrando nos vamos a ahorrar unos kilómetros así que eh, está bueno seguramente el camino está bueno yo veo lo... hace bastante así que seguimos viaje bueno acá estamos llegando al camino de tierra antes de llegar a pinamar se llama camino de cabezas acá vamos bajando la velocidad de José Cabezas parece que está en buen camino en buen estado así que acá tendremos unos 20, 25 kilómetros hasta la Salada de Madre seguimos viaje acá estamos más cerca, faltan 7 kilómetros veníamos por camino a tierra seguimos por camino a tierra doblamos a la izquierda a la derecha en del cruce y acá nos quedan 7 kilómetros para estar en la Salada Grande de María.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 Así que bueno amigos ya saben, vienen nuestros datos al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por esta hermosa mesa, le vamos a estar contestando. Aguardamos sus preguntas, quedan. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos, kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar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 de cabañas el pica palo entre ríos argentina ya se viene el verano y en palas fishing shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak buscalo en todas las redes sociales como arroba palace fishing shop o comunicarte al teléfono 3412 50 43 53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 No, no. ¿Qué pescado para arrancar, por Dios? Mira, qué bestia? loca, ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No?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 ¡Gracias!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 tengo de Costa arriba para que sacamos una foto cádate en foto. Guara, guara, guara. Espera, es que sigue siendo en la, en la pera.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 Comunicate al 03489-340592. Mariaga, sorprende. Uf, Espectacular. Espectacular. salto que dio. Se ¿eh? enojó mal. Uh, se enojó. Me armó un chilombo. ¿Qué cosa hizo ahí? Terrible. ¿eh? Ponete, papá, a ver si salís vos. Copió 10-4. Un pescadazo, con el guía el que sabe es Carlos Grande el copiador no lo copió dos copos, a los copos tiene ¿No? La goya doble tera. pescado <risa> este que fuerza Sí, no, no, no. Ahí tengo una. copiador. vamos al copiador! Hay un problema, espectacular la escena Estaba sacando un pescado y le picó la caña Anda bien este equipo, eh Está haciendo bien las cosas ¿Eh? Trabalo y sacalo Por, por lo menos una caña ajena boludo. Bueno, se, seguimos la cena Otro pique para que vean La intensidad del pique de todo Matungo grande ¿eh? Mira. Mira la cola azul. Mira. mira la cola azul, mira que pescado Trae un poquito más. Trae un poquito más. Ahí está. Mira qué pescado No. Eh, eso es para para querer que soy buen compañero. Que ¿eh? compañero tenés. ¿Qué dice? ¿Eh? Esto es toda suerte siempre, ¿no? Sí, sí. ¿Tú no me pone contento que pepeje, ¿eh? eh. Más vale. Me que Más vale, vos cumpliste tu tarea. Sí, sí. Está Como vida, ¿Esto? ¿Quieres acá con Orión, la Gaby un lujo la pesca y la compañía también guía ¿eh? Andrés Cabana la tiene muy clara ahora Andrés te para pesca